Acabo de llegar, lo acabo de hacer, eh, estoy a más de 4.000 metros de altura Parecía... Honestamente me parecía imposible, ¿no? y eso es lo que te quiero transmitir Cuando tenía que empezar a subir la cuesta, o sea, veía todo, toda la montaña arriba, además que está ultra nevada Ahí Y, y decía, joder es, es, es imposible, o sea, yo esto no lo veo posible, como, como, además con la ropa que llevo, que voy a estar voy en vaqueros y con deportivas y todo el mundo va aquí súper preparado, con, con su bastón, con sus botas de montaña, imposible, no puedo, ¿no? Pero en vez de centrarme en, en, en, en llegar hasta ahí arriba y... y no, lo, lo que he hecho ha sido centrarme en dar el siguiente paso lo mejor posible. Es decir, cada paso que daba era, venga, un paso menos, y lo mejor posible que puede lo mejor posible que puede lo mejor posible que pueda. Y cuando me he dado cuenta estaba arriba. Y esto lo veo muchísimo, de, de hecho a mí me pasó cuando, cuando quise empezar a emprender. Porque quería ya tener mi negocio online, ya viajar, ya facturar, ya todo, ya, ya, ya, ya. No. Céntrate en dar a tus clientes los mejores resultados, en hacer con lo que tengas lo mejor posible. Porque una vez que llegas aquí arriba, una vez que consigues el resultado dices joder, si es que al final lo más bonito no es llegar aquí? Lo más bonito es todo el camino que has tenido que pasar, todas las cosas que has tenido que que pasar, que perder para, para poder crear tu negocio Eso es lo bonito Todo ese proceso No llegar hasta aquí, una vez que llegas hasta aquí lo disfrutas par de fotos y ya está Pero lo bonito es estar en la batalla, es estar ahí peleando Así que bueno, breve reflexión y voy a disfrutar un poco de esto me encanta. Mira qué bonito.